Hace unos días he subido un vídeo en nuestra cuenta de Instagram en el que comentaba lo, lo cansado que estoy de la pregunta que me llega por privado de dónde está exactamente el punto de la entrada. Y esta es una de las dudas que nos hacéis muchísimo en los comentarios de los vídeos que subimos como casos prácticos aquí en el canal de YouTube, que nos llega por, por privado, por correo electrónico, que nos preguntan muchísimo los alumnos en las clases y este video, eh, en este vídeo me gustaría responder a esa duda, dar una explicación más profunda, porque no entiendo ni comparto la obsesión de muchos traders de buscar el punto de la entrada, porque lo que no estamos entendiendo es que el punto de la entrada en el trading es lo de menos. Y si ponemos todo nuestro foco de atención en buscar e en encontrar esa, esa, esa entrada perfecta, Perdemos de la de la vista dos variables importantes que yo, en mimo de esta opinión, son igual o incluso más importantes a la hora de ejecutar la entrada. Realmente el ingrediente, hay, hay tres ingredientes que forman parte de la receta con la que puedes aumentar muchísimo el porcentaje de operaciones aciertas y fluir muchísimo más con, con el mercado a favor de la tendencia maximizando tus ganancias si entiendes que en vez de obsesionarte y con el punto de la entrada y empezar a construir, por tanto, la casa por el tejado, tienes que tener en cuenta dos variables más. Entonces, en total, esa receta que quiero compartir contigo, explicártela en, en, en este vídeo con un ejemplo práctico, tiene tres ingredientes, tres eh, variables indispensables por si quieres mejorar resultados de tu operativa, por si quieres ganar más haciendo trading. Variable número uno. Es definir correctamente la tendencia, el contexto de mercado. Si el mercado está en una tendencia alcista o está en una tendencia bajista. Si está en rango, si esta tendencia está cogiendo fuerza o está a punto de agotarse. Definir el contexto, definir la situación macro en el mercado es el primer paso, es el primer ingrediente que tienes que dominar antes de meterte con el punto de la entrada. Porque... Estadísticamente no te conviene operar en rangos por el simple hecho de que fluyendo a favor de la tendencia, o sea que cuando el mercado está en una tendencia, tus, uh, tu ratio beneficio pérdida puede ser mucho mayor que comparando con las operaciones uh, que hagas en rango. Entonces, el primer variable, la primera variable que debes tomar muy en cuenta es el contexto. La variable número dos, la, la, el segundo ingrediente, es definir correctamente el nivel eh, sobre el que quieres apoyar la entrada. Uno de los errores muy comunes que, que tratamos de corregir en los alumnos es el tema de la sobreoperativa. Los que nos dedicamos a hacer scalping es fácil de ver muchas entradas uh, al día, ¿vale? Eh, entonces, realmente el arte es elegir las mejores oportunidades de entrada. ¿Y dónde están? Están justamente donde puedes definir según tu estrategia. En el caso de la estrategia que utilizamos en el MagFX, definimos los niveles en base al dato de Volumen Cluster, ¿vale? pero no importa cuál es la estrategia que utilizas al día de hoy. Tienes que definir el algoritmo con el cual uh, vas a definir los niveles que son relevantes para tu estrategia y en vez de disparar, en vez de abrir op posiciones en tierra de nadie, por así decirlo, si. Uh, tienes un nivel en cuenta eh, so, sobre el cual puedes apoyar tu entrada uh, poniendo el stop loss, ¿no? por, por arriba, por debajo, de mañana se le soporta resistencia, vas a aumentar muchísimo las operaciones, eh, el porcentaje de operaciones aciertas, ¿vale? Vas a tener menos uh, operaciones perdedoras y las rachas perdedoras las vas a cortar muchísimo más. Entonces, el segundo variable que debes tomar en cuenta en tu operativa es... Nivel, son niveles, niveles eh, que defines como importantes según tu estrategia. El variable número 3 es exactamente sí, cómo confirmas tu entrada. En el caso de que operes con el order flow, lo tienes mmm, relativamente sencillo, porque puedes eh, tener el, el dato de volumen cluster y ese es un dato uh, que te permite de cierta manera saber lo que está pasando en el mercado quién está dominando eh, o la oferta o la demanda eh, quién está si, si si hay un profesional que está absorbiendo todas las órdenes de los operadores de los operadores retail vale esto lo vemos lo, lo veremos ahora mejor eh, con un caso práctico pero lo que quieres lo que quiero con, con lo que te quedes ahora es que no es no, no, no es el punto de la entrada no es lo más es lo de menos ¿Vale? Porque son realmente tres variables que debes tomar en cuenta. El contexto, nivel y confirmación de entrada. Grábalo en tu mente y ahora vamos a ver un caso práctico, ¿vale? Para, para, que, para que veas cómo encajar esas tres variables y así eh, tener resultados eh, mucho mejores que tienes al día de hoy. Porque estoy seguro que si tú a partir de mañana empiezas a llevar... A, a, a, la, a la práctica, lo que te acabo de comentar, ¿no? de tener en cuenta esos, esos tres parámetros, estoy seguro que vas a tener mejores resultados. Así que, bueno, vamos a ver la pantalla y comentar este caso práctico. Bien, vamos a meternos de lleno con los gráficos. En mi pantalla ves el gráfico de velas japonesas, time frame 5 minutos, es el futuro del oro. Como puedes ver, uh, utilizo gráfico de velas japonesas para darte esa explicación. Eh, y el indicador Big Trades, para ver estas grandes inyecciones de volumen que hacen los operadores. No me hace falta uh, tener más datos uh, para poder explicarte lo que quiero explicar. Eh, no vamos a meternos con el tema de, de, de Order Flow ni, ni volumen siquiera. Eh, price Action, un poco de Price Action y algo de volumen, ¿vale? Todo muy sencillo y práctico para que tú mañana mismo puedas eh, aplicar este conocimiento y uh, ver el resultado que te da. Bien, entonces, eh, hemos comentado que el primer ingrediente para hacer operaciones ganadoras, para acertar más, para ganar más, es definir el contexto, definir la tendencia. Si estamos ante una tendencia alcista o bajista, o si estamos en el rango. Eh, vamos a tener, poner este ejemplo de esta tendencia bajista que tienes aquí, que tenemos aquí en mi pantalla, ¿vale? ¿Cómo definimos y cómo sabemos que estamos ante una tendencia bajista? Te voy a dar una, una, una, una definición de tendencias muy sencilla, eh, que otra vez repito que no tiene nada que ver con, con, con el análisis de volumen. Eh, máximos y mínimos decrecientes significa que la tendencia es bajista. Máximos y mínimos crecientes significa que estamos ante una tendencia alcista. Price action, puro y duro. Nada de volumen, nada de order flow. Bien, entonces, si analizásemos eh, el, el, esas fluctuaciones, ¿vale?, Podéis ver fácilmente que el precio nos está dibujando que nos está dando máximos y mínimos decrecientes. ¿no? Cada uh, máximo uh, siguiente es inferior al máximo anterior. Entonces, bueno, con esa, con esa definición nos vamos a quedar para, para, con este, para, para explicar este caso práctico. Y uh, donde sí que vamos a añadir el dato de volumen es definiendo la fuerza o la debilidad de la tendencia. Es un tema que merece una explicación más profunda que si quieres uh, podemos hacer un vídeo donde, donde explicamos más a fondo este, este tema, en tal caso házmelo saber en los comentarios eh, y en el caso de que veo que hay bastante interés podemos hacer este vídeo, uh, pero sin adentrarnos mucho te voy a decir que es relativamente fácil de definir la fuerza o debilidad teniendo en cuenta el dato de volumen cluster ¿vale? o aplicando el indicador Big Trace, que básicamente es lo mismo. ¿no? Cuando el volumen está, empieza a centrarse en la parte inferior de las velas, hablando de una tendencia bajista, ¿vale? cuando vemos que el precio empieza a centrarse aquí en la parte baja, eso quiere decir que el profesional está poniendo aquí las órdenes limitadas de compra, ¿vale? eh, que se cruzan con las órdenes de operadores pequeñitos, con los sell market, y está de esta manera pues absorbiendo, acumulando su posición en contra de la tendencia. Es lo que hace profesional muchísimas veces, ¿vale? Porque a él como necesita em, ejecutar una acumular una operación, una una posición grande de compra en este caso, ¿vale? Lo que hace es empieza a comprar en contra de tendencia. ¿Por qué? Porque así es más fácil de encontrar la contrapartida, ¿no? Si yo quiero comprar, entonces necesito que otros operadores quieran vender. Si no no hay, no hay negocio, no ah, por tanto para el profesional es más fácil de, de encontrar esa contrapartida cuando hay muchísima gente que está vendiendo, entonces lo que hace el profesional en este caso entra en contra de la tendencia y así obtiene esa contrapartida, espero que quede claro esto. Bien, entonces cuando tenemos aquí, cuando vemos aquí, de, y la tendencia como has visto antes pues ya lleva bastante tiempo desarrollándose, cuando vemos que el volumen cluster empieza a centrarse en la parte inferior de las velas el precio aquí empieza a rebotar, está claro que esta tendencia bajista está a punto de agotarse. ¿vale? Entonces, el primer paso, lo que acabamos de comentar muy por encima, es definir ese contexto. Estamos, en el ejemplo práctico que explicamos, ante una tendencia bajista que está agotándose. Entonces, eh, desde ese punto de vista, la fuerza debilidad del mercado no tiene mucho sentido buscar ¿Cortos? ¿Verdad que no? Porque lo que queremos es fluir a favor de la tendencia, ¿vale? Por tanto, uh, defin definiendo el contexto, ya sabemos, tenemos claro que uh, hay que dar prioridad a entradas en largo, ¿vale? ¿Y dónde buscamos esas entradas? Es aquí donde llegamos a comentar el segundo ingrediente, que era los niveles, ¿correcto? ¿Dónde buscamos estos niveles? Nosotros, yo personalmente, en mi operativa utilizo el volumen, pero en el caso de que tú no estás familiarizado con el tema de, de order flow y de los volúmenes, eh, primero, puedes eh, revisar aquí la lista de suscripción donde paso por paso explicamos cómo uh, utilizar el, el order flow, ¿no? cómo hacer esos primeros pasos de, en el trading con order flow, y si no, pues puedes utilizar cualquier concepto ¿no? uh, que, que tú utilizas habitualmente en tu operativa. Um, Pueden ser uh, líneas horizontales de soporte resistencia o canales o Fibonacci o uh, media móvil de 200 periodos, ¿no? por ejemplo. Eh, entonces yo en mi caso utilizo el volumen para apoyar mis entradas. Entonces para mí el nivel relevante uh, que estoy viendo en, en, en, esta, en, esta, en esta gráfica es aquí, es este volumen. ¿no? Esta gran concentración de volumen de ventas que no ha desarrollado. Entonces viendo esta situación, lo que hago es poner aquí una zona que considero que es relevante, ¿vale? Entonces, acabamos de definir la, la, segundo, la, la segunda variable, ¿no? Que es el nivel. Bueno, más bien, digamos, vamos aquí no de un nivel en concreto, no de una línea en el gráfico, sino de una zona. Y bien, eh, lo que entonces uh, espero es uh, confirmar mi entrada. Y como puedes ver, si has definido bien el contexto y tienes definido correctamente en la zona o el nivel de la entrada donde vas a donde ejecutas la entrada dónde queda esa entrada puedes hacer una entrada precipitada o puedes hacer una entrada tardía no importa no importa si has definido bien el contexto y, y buscas largos si tienes eh, definido el, correctamente el nivel puedes hasta hasta hasta poner aquí aquí en esta zona un nivel un, un, una orden limitada de compra y olvidar y olvidarte de, de buscar el punto exacto de la entrada. Pones aquí una orden limitada y te olvidas de todo. Y verás como en, en, una, en, en más del 50% de los casos, si has podido definir bien los primeros dos ingredientes, esta operación va a resultar ganadora. Y no importa, no importa si haces entrada con una orden a mercado y la haces con precipitación. Por ejemplo, entras aquí. O haces una entrada tardía y ves como el precio... Eh, llega aquí, te esté a la zona y te das cuenta y pones la orden aquí o más abajo o más arriba o más arriba. Lo, la única diferencia que va a haber es este ratio beneficio pérdida que vas a conseguir finalmente con tu operación. Pero esta operación va a resultar ganadora en, todos los, en, en, en, en, en la mayoría de los casos. Con que tengas en tu operativa el ratio beneficio pérdida de 2 a 1 y consigues acertar en 51% de las operaciones, esta operativa, te va, a te, va te va a dar beneficios a la larga. Y esto es lo que tú buscas en tu operativa. Así que, por favor, por favor, por favor, no te obsesiones tanto con el punto de la entrada, porque como, como puedes ver aquí en este ejemplo, no importa si haces una entrada precipitada, si entras con una orden limitada, con una orden a mercado o haces una entrada tardía. Lo que importa es que tengas convergencia de esos tres variables. Tendencia, nivel y punto de la entrada. Y el punto de la entrada es, es el último y el, menos in, el paso menos importante entre los tres. Nada, hasta aquí la explicación de hoy. Espero que te, te haya resultado útil. Espero que, uh, que con eso vas a poder mejorar, aunque sea un poquito, uh, la, la, la, efic la eficacia ¿no? de tu operativa. Y en tal caso, uh, pues espero ver tus comentarios debajo del vídeo. Espero que te suscribas en el canal te voy a dejar por aquí dos vídeos más. Y nada, uh, espero que tengas un gran día. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.